Voy a buscar una postura donde mi espalda, mis hombros estén lo más separados de las orejas posibles, espalda recta y voy a buscar un punto al frente de mí y poco a poco centrar mi atención en sentirme ahora. Sentir el aire fluyendo en mis pulmones. Sentir la temperatura de aquí donde estoy. Sentir al cuerpo. Poco a poco. Volviendo a alcanzar un estado tranquilo, relajado. Y sentir el ritmo de mi corazón. Sincronizándose en esa misma tranquilidad. Estos instantes poco a poco son para traerme a mí misma calma paz y voy a visualizar como si todo lo que pasó hoy Todas las situaciones que viví, que escuché, que leí, todo el ruido de las carreras de toda esta semana están afuera de esta habitación. En el momento en que me senté aquí, ahora, Entré en un espacio para estar a salvo. Este rinconcito en el tiempo para volver a estar bien. Así, aquí donde estoy, en este preciso lugar, vuelvo a sentir... A poco. como el cuerpo mismo va relajándose cada vez más. Desde mi cabeza vuelve a traer una energía de frescura como un rocío agradable de tranquilidad. Tranquilidad en mi mente. Tranquilidad en mis pensamientos. Y puedo sentir como incluso el cerebro se va tranquilizando. Todo aquí vuelve a un agradable estado relajado. Mi cabeza se va refrescando, tranquilizando cada músculo de mi cara, de mis ojos. toda mi cabeza totalmente relajada y dejo que esa frescura viaje hacia mi cuello penetrando profundamente en las fibras de los músculos de los hombros poco, deshaciendo toda la tensión allí, volviendo a traer relajación, suavidad y profunda tranquilidad a todos tus hombros y el cuello, total y profundamente. Se relajan. Y esa misma frescura va viajando por mis brazos, por la columna vertebral. Refrescando, tranquilizando y liberando de tensión toda la parte central del cuerpo, cada órgano, cada tejido, en un agradable y profundo estado tranquilo. Permito que esa frescura viaje de mis caderas hacia las piernas, relajando, liberando de tensión cada músculo, en las rodillas, pantorrillas, tobillos, hasta mis pies. El cuerpo entero ahora está en un profundo estado, de agradable relajación. Toda la tensión se va disipando, liberando y se refrescan hasta las células del cuerpo. En un profundo estado, tranquilo. Y me tomo unos instantes para disfrutar de ese largo día, hoy, de esta larga semana, ahora. El cuerpo finalmente se volvió a relajar. Fibra con fibra, totalmente tranquilo, en calma, en paz. Y en estos instantes, disfruto de esta agradable sensación de livianes, de libertad y de profunda relajación de esta pausa de. en el tiempo donde, donde todo se siente Tranquilo. Se siente bien. Disfruto profundamente. Y me entrego a esta sensación. El cuerpo cargándose de esta tranquilidad el corazón mismo disfruta de latir con serenidad y el cerebro se puede concentrar en esta tranquilidad todo mi ser se siente agradablemente bien, en calma, liviano, profundamente tranquilo y por unos instantes Dijo que esa frescura se vuelva intensa, agradablemente. Mi propio espacio de tranquilidad que tanto necesitaba. Disfruto. Segunda, segunda. esta relajante, tranquila y agradable experiencia. Ahora voy a visualizarme, a mí, al alma, como esta energía reluciente, sutil, esta luz espiritual que soy. Como si lograra alejarme de este lugar, de esta casa, de esta ciudad, de esta provincia, aljándome cada vez más, hasta lograr ver al planeta entero, yo el alma, Aprecio a este hermoso escenario que es este planeta y puedo realmente sentir ese cariño especial por cómo la madre naturaleza observando el océano las nubes, la tierra, la atmósfera, todo el planeta, con su sistema de equilibrio interactuando, sus temperaturas, sus corrientes marinas, un sistema maravilloso que permite nuestra existencia, que yo el alma, como un actor en este traje del cuerpo pueda descubrir y expresar lo que soy en esta historia de la humanidad, aquí pudiendo observarlo todo a lo lejos, Puedo ver mi propio papel y el papel de tantas otras almas en el mundo. Y también apreciar cómo cada alma tiene su propio rol en particular en esta enorme historia de la humanidad. Cada uno tiene su razón de ser, cumple un papel indispensable en esta interconexión invisible de amor. Así como en un ecosistema, hasta el más pequeño microorganismo cumple su rol para lograr ese equilibrio cada planta cada ser vivo incluso el agua y los elementos todo cumple su papel y lo hacen lo mejor posible hacen lo que está en su papel y así yo acepto, valoro y puedo apreciar desde aquí el papel que yo misma cumplo en esta enorme historia humana. Por más pequeñito que parezca a veces, lo que yo hago, lo que yo soy, aporta al mundo, a mi vida y a todas aquellas almas con quienes comparto con quienes convivo lo que yo soy es importante lo que yo doy en esta vida es indispensable aquí en este hermoso panorama espiritual puedo ver también mis propias interrelaciones y mi propio papel disfrutándolo aunque sea en cuarentena hay tanto por dar, descubrir y hacer Y puedo aceptar que el papel que cada uno cumple Tiene una razón Que lo que sucede en esta vida Va escrito Como un resultado de las decisiones que cada alma Segundo a segundo, con cada pensamiento, haciendo así puedo escuchar a mi propio corazón, sintonizar con lo que el alma está sintiendo. Y saber que en mí hay una sabiduría innata cuando voy más allá del ruido, de la influencia, de las cosas externas y realmente vuelvo a escucharme a este ser eterno que soy. Al alma originalmente pura, amorosa, dulce, feliz, volver a sentir mi propia naturaleza original volviendo a recordarme quién soy, despertando en lo profundo de mi memoria, esa agradable sensación de ser el alma, única, eterna, especial. Y saber que a través de este cuerpo, soy capaz de expresar lo que hay en mí. Que la vida me lo prestó Para que yo pudiera dar todo mi potencial Que voy descubriendo En cada segundo en este mundo Este es mi viaje Para descubrirme Viendo hacia adentro Volviendo a confiar en mi propia sabiduría y sentir aquí, en este agradable espacio espiritual, a la guía suprema, a mi amigo eterno, a este compañero de viaje que ha estado conmigo siempre, pero que había olvidado. Dios, Alá, Sibú, con tanto nombre lo busqué, y en su forma incógnita de alma, ha estado aquí acompañándome eternamente. Y puedo sentir su agradable compañía en ese abrazo fraternal, espiritual, como el amigo más dulce, leal y sabio que había estado tanto tiempo pacientemente esperando a que yo volviera a recordar. Recordar quién soy Para poder recordarle Al alma suprema A mi compañero eterno A ese amigo capaz de hacerme sentir El enorme potencial que vive en mí Ese potencial de amor Infinito, de ese amor, que da esperanza, que ilumina la vida, aún en los momentos de mayor oscuridad, ese amor que da la fuerza, la estabilidad, para mantener los mejores deseos. Esa esperanza pura en cada alma, ese amigo que no critica ni se queja, sino que me ayuda a reconocer en cada ser las virtudes, lo especial que hay en ellos y aún en mí mismo principalmente ese amigo que me da fuerza para superar mis defectos haciéndome despertar aún más lo que ya es fuerte en mí mis cualidades lo que me es fácil sentir siento esa compañía tan cercana, tan natural y tan dulce como nadie más en todo el Universo, finalmente encontrado el amigo en que puedo confiar plenamente, abrir mi corazón y recibir su consejo su compañía y entretenerme en este viaje que aunque a veces se vea oscuro hay tanto por aprender tanto por dar y disfrutar tanto para ayudar a la manera Volviendo a apreciar con unos nuevos ojos, una mirada de amor y misericordia, igual que mi amigo, mi compañero supremo. Ver al mundo con tanta necesidad, ver al mundo como mi campo de servicio, ser un ayudante de mi compañero eterno y permitir que otras almas puedan sentir su compañía también. Porque este compañero mágico es el compañero eterno de todas las almas en el mundo. Su amor es para todas y cada una de nosotras las almas. Así siento la protección eterna, esa guía incógnita, del amigo más sabio de todos, haciéndome sentir bien, dándome el entendimiento de qué debo hacer ahora y ayudándome a ver que hay que ayudar al mundo, ayudar incluso a la naturaleza y con mi corazón abierto, grande generoso estoy lista para la vida. Y así poco a poco vuelvo a la aquí y a la hora. Y oh, para terminar, vamos a leer un extractito de este libro, a ver qué nos sale mágico para hoy. Dice, dice amigos y familiares, a ver qué dice de esto. Si mis amigos y familiares no eligen acompañarme en mi camino espiritual, ¿por qué debería ir tras ellos tratando que cambien, intentando que cambien? ¿Por qué debería ir tras ellos intentando que cambien? De todas formas, no, me escucharán, diga lo que diga.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 Desarrollamos el hábito de enfocarnos en los demás para sentirnos bien con nosotros mismos. Utilizar a los demás personas de esta forma es una fuente engañosa de bienestar y este engaño luego produce mucho dolor. Podemos cambiar este hábito manteniendo la atención sobre nuestra meta.